Hola afición Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y te olvides en activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Noticia de último momento. Diego Valdés arribó a la Ciudad de México para firmar contrato con las Águilas hasta luego, Guerrero. Diego Valdés, ahora ex centrocampista del Santos Laguna, llegó a la Ciudad de México en las primeras horas del día para presentarse con el América y poder firmar su contrato. A lo largo del día, el futbolista estaría realizando sus exámenes médicos pertinentes para poder cerrar el fichaje, así lo compartió el medio 2 El pase del jugador costó a las águilas 12 millones de dólares, según el diario chileno La Tercera, dejando a lo largo el interés que tenía Rayados y Cruz Azul sobre sus servicios. Por ser el último día de labores en Coapa, el chileno llegó de emergencia, ya que su papeleo deberá de quedar a más tardar el día de hoy. La indicación es que no pueden grabar hacia adentro.